A pesar de cerrar estudios, Google Stevie agregará más de 100 títulos a la plataforma y ahora Levi's nos trae la colección de Pokémon por su 25 aniversario. No olvides que puedes saltar a cualquiera de las noticias aquí en la descripción, pero te invitamos a que nos acompañes a través de todo lo que tenemos para ti. Antes de comenzar te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras noticias. Esto es Pop News y comenzamos. Overcooked, All You Can Eat, como se le conoce al paquete que incluye todo el contenido de Overcooked y Overcooked 2, llegará a Switch, Playstation 4, Xbox One y Steam el próximo 23 de marzo, según lo ha declarado su desarrollador Ghost Town. Hasta este momento solo era posible adquirir este paquete en PlayStation 5 y Xbox Series X, así que con esta edición ahora lo podremos disfrutar en muchas otras consolas y más personas podrán saborear de las deliciosas risas que este juego nos provoca. Overcooked All You Can Need es una especie de remaster de los juegos que ya mencionamos, con mejoras como 60 frames por segundo y resoluciones de hasta 4K, además de cargas mucho más rápidas, algo que es súper bienvenido luego de que la versión de Nintendo Switch sufriera en este aspecto. Además de todo esto, Ghost Town anunció que Overcooked All You Can Eat tendrá soporte para multijugador entre diferentes plataformas en una actualización del futuro próximo. Este juego ya cuenta con crossplay entre el PlayStation 5 y Series X en este momento, pero será genial ver todo el ecosistema de plataformas compitiendo entre sí para cooperar y crear las mejores comidas. Y por último, y creemos que muy importante, agrega nuevas opciones de accesibilidad para hacer mucho más fácil jugar si cuentas con alguna dificultad, algo que deberían comenzar a hacer todos los títulos de esta nueva generación. Si aún no conoces los juegos de Overcook te recomendamos que les des una revisada y si te gustan los juegos multiplayer este es uno que no debes dejar pasar, en lo personal creemos que es uno de los mejores juegos multiplayer de los últimos años para pasar una tarde hombro a hombro con los amigos. A pesar de que Google cerró estudios de desarrollo, el gigante de la tecnología está lejos de dejar morir la plataforma Stadia y con esto este fin de semana anunció que agregarán al catálogo más de 100 títulos en este 2021. Este catálogo contará con el apoyo tanto de pequeños como grandes desarrolladores, con una multitud de géneros. Algunos de los títulos que han confirmado llegarán pronto son Shantae, Half-Genie Hero Ultimate Edition, FIFA 21 y Judgment. A inicios de febrero Google sorprendió a todos con la noticia de que cerraría sus estudios de desarrollo, con lo que más de 150 empleados serían afectados. Con esto, Phil Harrison, quien se encuentra a cargo de Stadia, comentó que ahora se enfocarán en mejorar la tecnología de la plataforma y dejarán de momento el desarrollo de videojuegos y mencionó lo siguiente. De acuerdo a nuestro compromiso en construir mejor tecnología para Stadia, hemos decidido no invertir más en nuestros esfuerzos por traer contenido exclusivo a la plataforma, al menos desarrollados por nuestros propios estudios. Con esto queda claro que por el momento, Google no tiene pensado crear más juegos, pero no descartan la idea de títulos exclusivos en su plataforma creados por otras compañías. El servicio de Stadia no se verá interrumpido como muchos lo pensaron, y se podrá seguir disfrutando de este servicio sin ningún problema. También mencionan que se encuentran comprometidos a mejorar el futuro del gaming en la nube, y hacer esta la mejor forma de entretenimiento para todos los gamers. Esperemos que esta nueva estrategia le funcione a Google, y quizá en un futuro volvamos a ver estudios de Google creando videojuegos. El 25 aniversario de Pokémon está a la vuelta de la esquina, y todos se preparan para celebrarlo. Mientras que todos los detalles para la celebración se darán a conocer en el día de Pokémon el próximo 27 de febrero, ya comenzamos a ver algunos anuncios sobre las alianzas que se han ido creando para conmemorar este grandioso evento. Hasta el momento se sabe que Katy Perry y Post Malone se unirán a la celebración y ahora Levi's confirma su colaboración y nos trae toda una nueva colección inspirada en Pokémon. Esta colección incluirá una gran variedad de productos, como una playera de Pikachu, otra que nos muestra a Ash y Misty de la serie original, una gorra con motivos de Pokémon y muchos más artículos basados en los personajes de la primera generación, a excepción de Togepi, el único colado de otra generación. Esta nueva colección de Pokémon es una más de las colaboraciones que ha tenido Levi's con Nintendo, ya que el año pasado hicieron algo similar para el aniversario de Super Mario Bros. Mientras aún estamos esperando toda la información sobre todas las festividades que nos tienen preparadas para el Día de Pokémon, Puedes estar seguro de que aquí en Glitch Ponyos te contaremos de todo lo que nos enteremos. Así que marca esta fecha en tu calendario y recuerda, el próximo 27 de febrero todos los fans de Pokémon tenemos una cita para celebrar el 25 aniversario. Y a ti, ¿qué te gustaría haber anunciado para este día? Cuéntanos en los comentarios. Hasta aquí las noticias de esta semana, si se nos pasó algo importante siempre está en nuestra sección de comentarios donde podemos platicar de cualquier cosa del mundo de los videojuegos.